Sustraendo h. En este video veremos un ejemplo de límites de funciones compuestas. Entonces aquí tenemos el límite cuando x tiende a 3 de g de h de x. Y para darle respuesta a este ejercicio, vamos a aprovechar la información que nos brindan las propiedades de los límites. Y si no estás claro de lo que estoy hablando, no hay problema, descarga nuestra guía de ejercicios resueltos en la descripción del video y te enseñaremos paso a paso. ¿Está bien? Bueno, tenemos que las propiedades de los límites nos dicen que todo esto va a ser igual a g del límite cuando x tiende a 3 de h de x. Así que solamente tenemos que encontrar cuánto vale el límite cuando x se acerca a 3 de h de x. Y para eso vamos a usar la gráfica de h de x. Y lo primero que quiero que observes es que h de 3 está indefinida. Pero podemos pensar cuál es el límite de h de x cuando x se acerca a 3. Y si observas. Cuando x se acerca a 3 por la izquierda, esta función se aproxima a la constante 2. Así que h de 2,5 es 2, h de 2,9 es 2, y h de 2,9999 también es 2. Así que parece que cuando nos aproximamos por la izquierda, el límite es 2. Y cuando nos aproximamos por la derecha... Tenemos lo mismo, h de 3,01 es 2 y h de 3,0001 también es 2 Y bueno, entonces el límite cuando x tienda a 3 por la derecha también es 2 Y esto nos quiere decir que todo esto va a reducirse simplemente a saber cuánto vale x cuando se acerca a 3 Es decir, que vale 2 y bueno, ahora nos preguntamos, ¿cuánto vale g de 2? Y nos vamos a la gráfica g. Y vamos a ver cuánto es el valor de esta función cuando x vale 2. Y observa que g de 2 es menos 1. Así que g de 2 va a ser igual a menos 1. Y entonces todo esto de acá es menos 1. Y listo, ya hemos terminado. Si necesitas ayuda personalizada, tienes que ver este video. Y si eres estudiante y necesitas una fuente de ingresos, entonces tienes que ver este otro video. Y por otro lado, en la descripción del video te estaremos dejando una guía con ejercicios resueltos. Y recuerda que una buena forma de agradecernos sería dándole me gusta, comentando, compartiendo y suscribiéndote a nuestro canal.